Ustedes verán lo que dice el Departamento de Estado, para que ustedes tengan una idea No me llamen ahora para yo poder presentarle esto, porque tenemos que hablar de los candidatos vicepresidencial Que fueron escogidos ayer eh, Luis Abinader, tal como yo presenté aquí, temprano Dije que él será la mujer que, según acento.com, estaba Miren, Italia cierra, según esta noticia que estoy viendo aquí, todos los negocios, menos los supermercados, farmacias. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Eh, miren aquí, ustedes verán. Eh, eh, eh, Cosa del Departamento de Estado. Miren aquí, miren aquí, miren cómo dice aquí. Estados, Estados Unidos le jala la oreja a la República Dominicana y le voy a leer lo que anda para pa el vamos, vamos aquí, miren ahí, Estados Unidos le jala la oreja a República Dominicana por falta de avance en caso de hebreo e irrespeto al Poder Judicial, dice Departamento de Estado lo que yo he dicho siempre aquí, qué yo he dicho aquí, que la justicia el PLD la tiene secuestrada y que aquí nada más hay justicia para el que no es PLDista. ¿En qué peledeísta aquí se puede robar un palacio, el Palacio Nacional y no le pasa nada? Eso lo dice ahí el Departamento de Estado. ¿Y qué tiempo tengo yo diciéndolo aquí? ¿Cuánto tengo yo diciendo que aquí usted pelea? Y lo he dicho hasta sí mismo. Usted pelea el puño con un peledeíta Y esa justicia no, no mete al PLDista preso. Aunque sea el y culpable. Yo lo he dicho aquí. Miren, ahora lo está diciendo el Departamento de Estado. Eso es mi mito que yo he dicho. Que tengo meses y años. Que un país sin justicia no puede funcionar. Años diciéndolo. Y miren lo que dice aquí. Dice que la justicia aquí es selectiva. Que en el caso de Odebrecht. También yo lo he dicho. El gobierno sacó todos los PLDistas. Todos los danilistas los sacó. Para meter hasta de que PRMista. Entonces. O, o, escuchen esto. Que no es Omar que lo está diciendo ahora. El Departamento de Estado. Mike Pompeo. Mike Pompeo es secretario de Estado norteamericano, dado a conocer eso. Por eso que yo le digo que el PLD no se queda ahí de ninguna manera, ni con fraude, ni legal, ni con, de, porque hay una decisión de salir de él. Miren lo que dice ahí, Estados Unidos, por, por falta de avance en el caso de Odebrecht y en el respeto a, a, a la justicia. Miren, dice aquí, sobre el caso de Odebrecht, el documento dado a conocer por Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano. La entidad destacó la falta de actuación por parte del Ministerio Público. Luego de que se diera a conocer el pago de 39.5 millones de dólares estipulado para la planta termoeléctrica a personas en República Dominicana a través de transacciones fuera de sus registros contables. Dicho monto, adicional a los 92 millones pagados en soborno, admitido por la empresa... Oye, los que esta gente han hecho, señores... No es que yo quiero criticar, es que, es que un país no puede. Un país no puede ser así, que no haya justicia. Que de usted y que por el de, del partido que está en el gobierno, y usted puede hacer y deshacer, y usted no le pasa nada. Ah, pero si es un infeliz. Mira mira lo que dice ahí. Porque son unos abusadores. Unos malditos abusadores. Le metieron 30 años a una mujer y que porque, que está malo. Que está malo. Porque para presionar al papá de un muchachito. Ella simuló como que iba a matar al niño. Y porque es un infeliz. Y más de origen haitiano. Le metieron 30 años. Que dice el editorial del periódico. El Caribe hoy. Lo exagerada. Pero ese grupo de ladrones. Esa justicia no estuvo así. Que se roban miles y miles. Y cientos de millones de pesos. Y de dólares. Que les roban la esperanza al pueblo. a ah, pero con un infeliz. Ellos se ensañan. Como dice el periódico El Caribe. Entonces, un país no puede funcionar así, señores. Sin justicia. Que si usted es el partido, usted puede hacer y deshacer. A usted no le pasa nada. No, eso no puede ser. Entonces, lo que es una vergüenza es que tenga que ser Estados Unidos. Que tenga que decir eso. Yo tengo siglos diciendo eso aquí. Que el PLD, porque el PLD lo ha dañado todo aquí. Por eso es que ese partido no puede estar ahí, porque es que lo ha dañado todo. Y si sigue gobernando, nos va a dejar un cascarón de país. A la gente que le duele este país. Yo no soy de ningún partido ahora, de este partido hay que salir. Y el que venga, si hace lo mismo del PLD y no produce cambio, lo vamos a combatir. Para que estemos claros en eso. El que venga, que todo parece indicar que Luis Abinader y PRM. Si viene con su ñoñería y con su maldita impunidad y borrón y cuenta nueva, va a tener este pueblo de frente. Porque es que esos tipos tienen que rendirle cuenta a este pueblo de todo lo que se han robado y de todo el daño que le han provocado a este país. Daño institucional, daño en seguridad ciudadana, daño en corrupción, daño en endeudamiento. Que este país, ni los que han nacido ya deben 5 mil dólares. Los que no han nacido porque lo han endeudado el país. Y se han robado los que son dominicanos que están en Nueva York. Y los que usted y nosotros pagamos de impuestos. Estos tipos robándoselo. Esto no se puede permitir, señores. Si no, no vamos a tener país para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso hay que ponerle coto. Y este pueblo tiene que salirle al frente a ese grupo de gavillero. Porque es una gavilla. Vámonos a la pausa y entonces venimos a hablar de las escogencias en el día de anoche de tres candidatos a la vicepresidencia, de tres candidatos presidenciales. Adelante, señor director.